Sí, muy buenas tardes, señor presidente. Un saludo bolivariano, un saludo revolucionario de acá del el estado Zulia, desde el municipio Mara. Estamos ubicados en uno de los componentes de ese megaproyecto denominado Winca. Este es un proyecto que contempla, como decía la ministra Yuvirio es un proyecto que contempla utilizar lo, los potenciales hídricos que se están almacenando, almacenando actualmente en la represa los tres ríos que tú tuviste la oportunidad de inaugurar así que desde allí parten eh, unos 70.5 kilómetros de tubería de 2.600 eh, milímetros, estamos hablando de casi 260 metros es eh, una tubería también muy ejúa, a cual está a campo traviesa desde, el, desde la represa de los tres ríos hacia este sector denominado Cerro Cochino. Esa instalación está en un avance de un 44%, la instalación de las tuberías. Esta planta forma parte de ese componente denominado, como les decía, Proyecto Winca. Huinca en Guayunay, que significa agua. Así que ese término lo hemos denominado porque la Guajira, que tenía muchísimos años, sobre todo lo que corresponde al municipio Para, Mara y el municipio Insular Padilla, estaba esperando esta solución y hoy día pues a través de este proyecto vamos a beneficiar cinco municipios, lo cual permitirá solventar y mm, eh, solventar sí, la deuda social que tenemos con estos pueblos, así que el gobierno revolucionario, lo que hemos deunado nosotros la revolución del agua, se hace sentir aquí en el Zulia, Habían más de 30 años que no se realizaban obras de envergadura a los fines pues de eh, compensar ese avance o esa explosión demográfica que actualmente eh, está teniendo el estado de Zulia, así que nosotros, eh, a través de este proyecto, eh, acá situado en este sitio, podemos ver los avances de la planta, que está en el orden de los eh, 44% de ejecución. Esta obra está contemplada eh, para potabilizar 3.600 litros de agua por segundo provenientes de la represa a los tres ríos sin embargo presidente quiero aclararle esta planta va a permitir un manejo versátil del sistema es decir nosotros por aquí muy cerca de, de esta planta proviene o pasa la tubería proveniente del embalse de tulé. así que nosotros en un momento de emergencia pudiésemos estar incorporando también agua de tulé a los fines pues de compensar alguna deficiencia que se tenga en el municipio de Mara o en el municipio de Maracaibo. Así que esta planta nos va a dar muchísima versatilidad para el manejo de la, la distribución de agua en la ciudad de Maracaibo como en el municipio eh, Mara. Así, presidente, esta planta consta de varios componentes. Estamos hablando que la parte inicial de, este, de esta obra, donde se encuentran algunos trabajadores, allí eh, se instalan lo que son los floculadores, eh, flo, floculadores, donde se agrega una sustancia química que es el sulfato de aluminio, regularmente ese líquido o el granulado, el cual permite que los, eh, los uh, eh, sedimentos que se encuentran en suspensión permitan unirse, aglutinarse, y después pasan a, un, a, otro, a otro elemento, a otro componente, que es el componente conocido como los sedimentadores. Importante resaltar, señor presidente, que aquí estamos utilizando una tecnología donde los proyectistas son venezolanos y donde se está implementando este sistema que permite acelerar el, la potabilización y reducir los costos operacionales motivado a que eh, tiene una serie de láminas en, el, en los sedimentadores que permiten eh, chocar los flóculos con ellas y precipitar rápidamente para llegar al lecho de estos sedimentadores. Los sedimentadores tienen también, eh, a través de un sistema mecánico y computarizado, permiten eh, desplazarse lo que debemos denominado barrelodos o claritrac en términos eh, ingleses, que permite succionar como una especie de aspiradora el sedimento que se vaya esta, eh, eh, valga la redundancia sedimentando y acumulando en la parte baja. Esto, eh, luego de pasar este proceso pasa a 20 filtros, el cual se encuentran al final de los sedimentadores, y allí eh, se da el proceso de filtrado para luego ir a un proceso de eh, desinfección que se utiliza regularmente es el cloro, a los fines pues de ya ir o entrar en el proceso de distribución de agua hacia los municipios antes eh, señalados. Adelante, comandante. Bueno, ustedes pueden ver Allá en Cerro Cochino Así se llama, Cerro Cochino Aunque es un cerro muy bonito ¿Por qué le pondrían Cerro Cochino? ¿Ah? El sector, los habitantes del sector siempre se ha llamado así Cerro Cochino Bueno, en el Cerro Cochino ¿eh? En el municipio Mara En el estado Zulia ¿Cuántas familias eh, Yubirí, cuántas personas se van a beneficiar eh, ...con esta planta potabilizadora de agua... ...más de un personas, presidente... ...un millón mil personas, es decir... ...es una planta mollejúa... Claro, claro ...para utilizar sí, una sí. palabra muy sí. utilizada por nuestros hermanos y amigos allá en el Zulia... ...¿cuánto es la inversión? ...entre el embalse, la tubería, presidente, que son 70 kilómetros de tubería de 2 metros 600 milímetros... Y la planta como tal son 771 millones de bolívares fuertes. La planta únicamente está alrededor de 71 millones de bolívares fuertes. Es una inversión de gran magnitud. Beneficia 1.600.000 habitantes. Bueno, 1.629 empleos directos. Sí, señor. 4.600 000... indirectos. Y hasta ahora lleva, según la ficha que me dan, 82% de avance, de. de avance la obra. ¿Para cuándo la inauguraremos, Yubilí? Para julio, presidente. Eh, para el... La tubería eh, viene de China, presidente, ya nos llega el tercer embarque este mes y quedan queda por colocar 30 kilómetros nada más que se colocan en cuestión de dos meses. ¿Cuándo vamos a inaugurar el tramo que quedó pendiente de Falcón hasta punto fijo? Está previsto para el 15 de para, este mes. Si, no, si nos dejan las lluvias, presidente, ha sido el único está problema que hay mucho ahorita. En Falcón. Sí, señor, sí, señor. Pero no, está previsto no para el dejarán. mes de marzo. Nos dejarán sí, la lluvia, no, eso no, no será obstáculo. No, y en todo caso, si se retarda unos días, bueno, pero está para el se retarda unos días. Sí, pero señor. ese es el gran acueducto bolivariano de Falcón. Sí, señor. 180, 180 kilómetros. Una obra gigantesca. Sí, agua para el pueblo, agua potable para el pueblo. Eso es vida, vida. Nadie sabe... Nadie sabrá nunca cuántos niños murieron como producto de esos años de la Cuarta República, en los que la mayoría de la población y sobre todo las poblaciones rurales no tenían agua potable, muchas veces agua contaminada, que produjo daños a la salud de cuánta gente, y no solo la vida. Como muchos murieron por diarreas, ¿verdad? Amibiasis, no sé cuántas enfermedades Sino además daños al sistema digestivo Al sistema bucal ¿no? Tan importante para, bueno, para la alimentación y la salud física y mental De los niños, los jóvenes, las niñas, la juventud y, y, y toda la población Hay que tener conciencia de lo que esto... Lo que esto significa, saben, porque en otros países han privatizado el agua, sépanlo, han privatizado los ríos, han privatizado los lagos, han privatizado los servicios de agua. Hay gente que para tomar agua potable tiene que pagar un ojo en la cara, porque privatizaron todo, aquí no, eso no puede ser privado, eso es para todos. Es propiedad social y el Estado se pone al frente de eso y re responde al pueblo. Y mientras Hugo Chávez esté aquí, esa será la dirección que le daremos al Estado Popular Revolucionario.